Bueno, chicos, aquí estamos, amigos de RRS, una vez más en este campeonato de la Funny Cup Hill Clean Icon. A ver, voy a poner el directo por aquí. Bueno, eh... este es el campeonato ya estamos en la ronda 2, ¿vale? Recordar que son dos carreritas, dos mangas de 20 y 25 minutos con los maravillosos Hill Clean Icon, lo... El Mercedes Carlson, que os tengo que decir que es una pasada de coche. Igual que mañana, todos los viernes, lo estamos haciendo la Open Series con el otro Hill Clean Icon, con el BMW. Jude. Y, y bueno, vamos a entrar a al servidor. Vale. Venga, pues ya estamos por aquí. Eh, se tapa abierto. Eh, en esta ocasión tenemos el circuito de Mount Panorama, Pathurs, eh, ¿vale? Que os tengo que decir que a mí no se me da especialmente bien este circuito. Nunca me ha gustado. Aunque tengo que decir que es un pedazo de circuito. Eh, se hacen cosas extraordinarias en este circuito y... Y bueno, hay que reconocer que el trazado no está nada mal. Aunque a mí me ha costado mucho este circuito siempre ir rápido. De hecho, hoy no tengo ninguna aspiración a nada. <risa> nada más que a disfrutarlo y, y a pasarlo bien. Bueno, eh, me voy a meter en el directo. Aquí, vale. Gente, yo estoy por voz. Por si alguien se Bueno, tenemos aquí a Alberto Puig. Que, que se acaba de, de apuntar también. A la Fanny Cup. Tenemos poquita gente, la verdad. En esta Fanny Cup, no sé qué ha pasado. Que, que bueno, igual que hay otra, otros campeonatos que que tenemos que hacer hasta eh, los titulares y suplentes, no, hasta una lista de suplentes para que vayan entrando cuando falta alguien. Pues en esta sí que es verdad que no sé, porque a ver, el coche es muy apetecible. En la Open Series de los viernes también ha pasado. Pero bueno, yo a nivel general también noto que hay menos gente en, en ranked, He notado que bueno que no eran las parrillas de antes que te quedabas fuera. Y nada, eh, del coche. El coche rodé el otro día un poco. He quitado presión de freno, me derrapaba un poco. Y, y se me, para, para poder retrasarle, sobre todo el reparto de frenado un poco para atrás. Lo cual lo hace bastante peligroso al la entrada en curva. Sobre todo si hay bajadas y girando el coche. Bueno, las caídas y la presión de neumáticos, eso ha sido de rodar. Cuando ruedas puedes ajustar la, la presión de los neumáticos y luego la caída, pues bueno, voy viendo la, las temperaturas, pues para que vayan las tres temperaturas, temperaturas, la interior, la exterior y la, la del centro, más o menos pareja. O, o, con, o con una diferencia de menos de 10 grados, que ya es bastante bueno. Eh, aquí apenas he tocado nada. Y aquí lo que sí intento llevar el coche a... Con 10 de ala, no sé si para la carrera tendremos que subirle a 12 y poco más. Las presiones y caídas, lo mismo. Eso es de rodar y ver las temperaturas y, y ajustarnos un poco. Y la electrónica, bueno, el control de tracción lo llevo al 60%. Este coche tiene mucha potencia y, y al 60% ya se nota que, que va medio bien. Hola. Hola, Jesús, ¿qué dices? Eh, Frank, bien. una pregunta primero. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha como, como un teléfono al lado o no, está a, bien? ahora bien. Cuando has dicho hola sí. se te ha escuchado mal, pero ahora bien. Ah, perfecto. Bueno, eh, ¿cuánto de práctica...? Queda... Ah. <coughs> 34 minutos, sí. Ah, ya, yeah, ok. Tengo tiempo, entonces. Bueno, yo vuelvo en un rato. Vale. Gracias. Bueno, vamos a rodar por aquí. Viene Rey de Cazagua y lo vemos en. kilómetros por hora. Pista libre. O sea, este segundo Ten cuidado, frenos fríos. Normalmente aquí. ¿Quién tengo delante y quién tengo detrás? Alberto Puig viene por ahí. A ver, espérate un momento. Eh, ¿Se llama Alberto Puig? Es que no sé cómo se llama, ¿verdad? Lo he dicho antes, pero no me quedo. Sí, Alberto Puig, vale. Y a ver si me estoy confundiendo y lo estoy llamando de otra manera. Bueno, pues eso, vamos a saltar a pista. Depósito lleno, vamos a intentar rodar.. Mira, por ahí viene Rubén Conchuela, no sé cómo vendrá de goma si de bandera verde. Podríamos esperar. No me gusta rodar solo y menos en este circuito que, que bueno, que es bastante largo. Atento, bandera a ver si nos podemos pensar a él, bueno, no sé cómo se escucha. Eh... El coche y como se me escucha a mí, se me. Creo que se me escucha bien. Bueno, la gente, yo no sé cómo puede ir tan rápido en este circuito, macho. Igual con 10 de alas, demasiado poco, yo creo esta frenada es mortal bandera ¿no? seguro, me voy a ir sobre seguro no quiero historia luego en carrera 12 12 de vamos a grabarlo y se queda ya guardado y a ver a quién nos podemos echar ahora que pasa por aquí por línea de meta ay acaba de pasar mira la de roja va a pasar ahora también Puitito. Están Puitito. aproximándose por detrás. Buenas, buenas. Mi audio un poco bajo. Vale, pues me acerco el micrófono y. Bueno, voy a dejar pasar a Andrés Roja. venga pues nos enganchamos a tres que parece que va con nuestro mismo ritmo el que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 150.4 bandera amarilla en el sector 3 bueno, parece que ahora con, con 12 de ala ahora tardaremos no, un poco pero parece que va un poco mejor ¿no? No sé. de día a 12 tampoco es que se note demasiado pero bueno esta curva no sé si en quinta o cuarta uh -huh dijo ya me vi varios vídeos tuyos increíble cómo maneja Sí, vamos <ríe> a va, tío. no te creas soy un paquete ahora lo vamos a comprobar en este en esta ronda de campeonato como hay mucha gente mejor que yo y, y nada intentamos aprender y, y el ranking sí que es verdad que bueno que parece que me lo toma un poco más en serio y estamos ahí pero que seguimos siendo el mismo paquete de siempre ¿no? <ríe> Es trazada, yo lo que te, sí tengo es experiencia, ¿vale? No una cosa que se me dé especialmente bien el, la competición el sin racing o lo que sea, pero pero bueno, sí tengo experiencia en Race Room y. Y nos defendemos mediante el conocimiento de las pistas y los coches ya hemos tenido bastante experiencia y bueno, ya sabemos nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y el ritmo que tenemos. Eh, el ir pegado a un coche. Rodar pegado a un coche es dificilísimo. A mí me sigue costando mucho porque no tiene nada de visión, no tiene nada de perspectiva de, sí. del circuito y la verdad es que es sí. difícil. Qué humilde que eres un crack. Que sí, que sí, que ya verás tú como. A ver, a ver si hacemos 25 aquí. Y mira que estamos poca gente, estamos. no sé si 12 o 13. Pero a ver si hacemos dos cinco, que ya te digo que este circuito no se va especialmente bien. A mí me gusta decirlo, no, no, no, no es por no, eh, falsa humildad ni nada de eso, pero sí que es verdad que en este circuito no, no me siento yo nada cómodo y viendo los tiempos menos todavía. Es verdad que esta semana le, está, le estoy pegando al arranque en North Life, que están los GT3 en North Life entro sobre todo a GT3 porque veo carreras parece que la, las carreras son un poco más limpias te piden re, mínimo de reputación y bueno y, y ya os digo que que hoy esto es un punto flaco que tengo bazos <ríe> Hasta hace poco realmente no he empezado a rodar en este circuito, lo tenía un poco de circuito tabú me daba fatal y no, no me sentía nada cómodo, pero bueno, poco a poco vamos a ver si vamos mejorando y después de, de pasar por aquí el campeonato, quieras que no, siempre pillas tabla y, y alguna decimita más o algún truquito más de la pista descubriremos seguramente. El sector 3 ya tiene bandera verde. Cero se ha salido de la vista del vamos a hacer un 53, quizás un 54. El el tiempo. Claro, es que con mando es diferente. no mando no tiene el mismo tacto, no tiene la sensibilidad que tiene el volante. Bueno, a ver.. Hay gente que se acostumbra también con el mando y si te lo pasas bien, al final es la experiencia que tengas de, de jugador, con cualquier juego, con el juego que sea. Y si te lo pasas bien, eso es lo que importa, ¿sabes? Y si puedes pillarte un volante cuando puedas, pues bueno, pues ya está, pues, va avanzando poco a poco. Y... Al final, sin Racing es eh, eso, es tener experiencia. Yo antes tenía un ordenador bastante malo, la pantalla también jugaba en... TV y bueno, y poco a poco te vas sintiendo más cómodo con las cosas que puedes pillarte o lo que sea, o la experiencia que vas teniendo, o ciertos coches se te dan mejor y disfr o disfrutan más. Ay, Fran eh, Frank, ¿qué ¿estás con mando? No, digo que aquí hay un colega que, que está con mando. Ah, bueno. Verde en el que al final es la, la experiencia de jugadores que tengas. Y tú te lo pasas bien y te transmite sensaciones. Y hoy día los mando el dual shock está bastante conseguido. Y todo una eso, pregunta: así. ¿Cómo consigues licencia en RR? Licencia, no sé a qué te refieres. Licencia de rating. Va a, a ver, están no los arranques, los servidores de arranques que son oficiales de Ray bueno, ahí tienes, te piden ratic, las lento carreras tenés. que haya ganado, las posiciones que no sé, la puntuación, por decirlo de alguna manera. Y luego está la, la, la reputación. clase de ahí eso. Ah, eso creo que son por hacer competiciones de esas de leaderboards, las clasificaciones de en tiempo que hay ahí eh, en Ray Pero bueno, eso tampoco le haga mucha mucho caso. Mucho caso. Eso no le haga mucho caso, ¿sabes? Eso. Hay gente que, que no ha corrido, o sea que no hace mucho tiempo en war o lo que sea, y no tiene. o tiene D o tiene. o no tiene licencia de eso Pero ese juego de momento no lo está usando para.. Pues para nada creo. Lo que sí se está usando un poco más es lo del rating y la reputación. De hecho nosotros. Aquí en los campeonatos de RRS si pedimos un mínimo de reputación de 75 Que no es mucho, ¿vale? que se consigue haciendo unas cuantas de limpias bueno. y, y bueno simplemente pues para que la gente venga ya al campeonato Habiendo pasado por arranque y demostrando que un piloto medio medio limpio ¿no? el 75 no, no se pide mucho pero bueno un filtro más que se hace también a los pilotos no para para tener carreras limpias todos queremos tener carreras limpias y lo que no se consigue en Ranked, es que te pueda encontrar cualquier café pues bueno si lo tienen en estos campeonatos de comunidad ¿no? de, de cualquier comunidad 3, de hacer mejor vuelta personal la diferencia que tienes ahora es de 3.1 segundos, sin el ninguna hecho, constancia, nada. en el primer sector eres 0.1. Más sí, lento comparándote si al final en este campeonato estábamos diciendo que estamos poca gente ¿no? en esta Fanny Cup con los Gilkin hay con estos Mercedes Carlson estamos poca gente, pero bueno, pero casi que te garantizamos que la gente que estamos vamos a intentar ser limpio, ¿no? Ya de luego, otra cosa que haya algún accidente, lo que sea, pero bueno, siempre tienes la oportunidad de reclamar. Hay comisarios de carrera y se aplican las normas. Ya está ahí igual. El sector 2 ya tiene. No sé, igual hay muchas veces que son el lance de carrera y nos creemos que de nuestra perspectiva no han dado y a lo mejor no sé nosotros que hemos cerrado mucho. No sé, bueno, todo eso pues Lo que se intenta es ser limpio y tener carrera divertida y limpia, aunque estamos pocos, ¿eh? ya os digo que este va a ser un show. En 53 estamos probando, así es que ya os digo que no, que no, no, no, no me siento yo rápido. A ver, más no es que sea un piloto muy rápido, pero aquí menos todavía. Si soy lento, aquí soy más lento todavía. Mira esa tercera, parece que hemos ganado un poco de tiempo. Esa, esa, esa curva, esas dos curvas. No sé si tomarme la en segunda o en tercera. Acabas de hacer tu mejor vuelta. Eres ahora 2.9 segundos. Sin ninguna constancia. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera Venga, Por lo menos, menos sabemos que estamos rodando ahí 5, 5, a ti. Eh, 53. 5, fijo, ¿sabes? No somos así. Fremamente ni mucho menos. Estamos a dos segundos o casi tres de la cabeza. 0.7 más lento, pero que, que en, vuelta, en carrera ya sabemos lento, que con combustible cargado, de vamos de a estar rodando ahí en 53 bien y con margen de mejora, claro. Luego llegará Reita Cazagua, o Jesús Huerta y Ana. 51, 50, y, y nos dejaban con la boca abierta, pero bueno. El segundo sector lo has hecho, 1.1, más lento en comparación con el... Mira, pues Alberto Puig. Que no sabía si apuntarse, estuvo haciendo un entreno con nosotros. No sabía si apuntarse y al final se ha decidido apuntar a, a la Fanny Cup. Y por lo menos de momento, ahora los tiempos los tienen bastante buenos. Ha hecho 51. ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos en 52, medio. En eres en en en actualmente 2.0 segundos. No vas constando. En el primer sí, sector, parece que en con 12 de ala, vamos no... bueno, podemos mantenernos en pista por lo menos. En tercer sector lo has hecho: 0.5. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Tu última vuelta es de 1.52.3. 20 minutos para terminar. presentes y los dos neumáticos a la derecha gracias por seguirnos gracias hombre podemos compartir contigo cada vez que hagamos directo y en esa son son bueno pues pues nada aquí ronda ronda 2 de la Fanny Cup o es sea, un campeonato de cuatro rondas lo cual se hace bastante bastante divertido bastante rápido de llevar y cuatro, cuatro grandes premios el primero fue Eslovaquia pasamos realmente de bien está y ahí están los que tenías en el depósito es que bueno que poco a poco lo iremos subiendo también a youtube para mantenerlo ahí y, y nada estuvieron bastante bien las dos, sí. dos macates de, de lo que tienes ahora es este 2.0 más lento que el líder sector ha sido más lento que la vuelta más rápida bueno diego truitas a más de un segundo, segundo y medio ciego, de, de, de nuestro mejor tiempo más lento que la vuelta y rubén, más más más y más rubén conchuela de casi dos y y en la última curva tenía dos décimas ahí en realidad pero ya bueno dos segundos más rápido su vuelta yo digo que este gran premio no no vamos estar ahí arriba, por desgracia. Pero bueno, seguramente no nos pasaremos bien. Intentaremos explotar nuestras bazas, que será conservar más neumáticos, mantener en pista sin ningún error. Bueno, al final tienes que asumir tu, tu nivel, tu ritmo de carrera o tus tiempos, lo que como queráis llamarlo, y luego, pues ya a partir de ahí trabajar la experiencia que tengáis de oye pues bueno si hay parada en bosses si no hay parada en voces, no vamos a intentar llegar todo con, con la con el con en el 2 .2 más lento que la vuelta, más con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el con el más rápido que un piloto que otro depende del circuito, depende con qué coche, porque es muy difícil ser rápido con todos los coches y en todos los circuitos. Ha pasado algo en el sector 2 bandera amarilla. y luego, aunque sea más rápido, pasa un poco como en el fútbol, ¿no? que no puede ganar el partido antes de jugar. Ya que hay que, que, por muy superior que sea un equipo o un piloto lo tiene que demostrar durante esos 20 minutos de carrera esos 25 minutos de, de carrera de es las dos mangas que tenemos hoy entonces pues bueno pues jesús rey de cazaguas rubén que van a estar ahí con tiempos y al final no demuestran que pueden mantener ese tiempo o esos tiempos durante lo, la carrera pues... pues vamos a estar ahí nosotros también pendientes de, de todo eso ¿no? sector lo has hecho 0.4 más lento comparándote con el mejor tiempo frenos delanteros con mucha temperatura te quedan 10 minutos de gasolina bueno yo creo que podemos mantenernos rodando en 52 durante toda la carrera ya luego dependiendo del tráfico igual el tráfico nos puede favorecer o incluso beneficiarnos o sea perjudicarnos beneficiarnos porque las dos restas largas que hay aquí en, en Bazur no va a ser un inconveniente tener a mucha delante los durante la recta que te de rebus, o sea pero bueno la idea va a ser esa la idea vamos a intentar mantenernos ahí eh, rodando en 152 durante toda la carrera voy a completar esta vuelta y nos vamos ya a ver cómo están los neumáticos cuánto tiempo hemos rodado y todo. Jesús, que a la llevas 10. Sí. Madre mía. Yo voy a ir con 12 días, no me fío. Iba a decir, eh, a la 72, 72, vale, 71, 71. Las presiones están perfectas. La, la ajusté el otro día y están perfectas después de rodar no sé cuántas puertas. A ver cuántas puertas hemos rodado. 10 puertas. Muchas me parece. si sí, demasiadas me parece. Creo que no hemos rodado tanto, pero bueno. yo mm. a la 17. Pues pues pues pues no sería ninguna tontería meterle 14 de ala o 15 Venga, quedan 12 minutos Probamos con más ala Es que por defecto viene 18 Venga, vamos a ponerle 14 de ala 14 el que se posiciona adelante ha hecho un tiempo de vuelta de 151.1 A ver, y no ve lo que, lo que os comentaba La, Las presiones externas, exteriores, están caidísimas de, de temperatura ¿Vale? Entonces aquí lo que, has, lo que he hecho ha sido quitarle caída Pero es que ya no le quiero quitar más caída No quiero quitar más caída porque... Venga, ahí. Un poquito más. Y aquí, hasta llegar al 2. Pero no me quiero quitar más caída porque se nota mucho ya en la conducción también. Entonces, eh, hemos dicho que vamos a poner ala al 14. Vamos a grabarlo así. Luego si acaso cambiamos, volvemos al 12 de ala. Con 12 de ala yo iba bien. Lo que es que no nos salen los tiempos, está claro. Y, y vamos a rodar ahora... Bueno estos 10 minutitos, vamos a ver cuánto nos pide para 20 para 20 minutos para 20 minutos nos pide 39 40 litros ¿vale? nosotros siempre ponemos dos o tres litros más por si acaso y para 25 minutos uf, 25 minutos nos pide el tanque el depósito lleno son 50 litros o sea que deberíamos de ahorrar medio litro pero bueno Bueno, el depósito yo creo que puede llegar. Sí, puede llegar eh. La segunda manga. Que la primera manga listo. llega bien, son 20 minutos. Los neumáticos están fríos, tómatelo con calma. Frenos fríos. Venga, vamos a intentar, vuelta, a intentar dar una vuelta. Intentar dar una vuelta buena a con 14 de ala. Y, y. si vemos que nos siguen sin salir los tiempos, pues quizás sería. Bueno, bueno, esto lo conseguir medio ha ido Ah, porque tengo la normativa fría cuando fríos. que no se nota. El Mira, rey el de cazagua va a de con tres En tiempo de uno cuarenta y nueve punto nueve. Esto finaliza en 10 minutos eh, Vamos a poner con 13, no vamos a dejar de tontería Nos quedamos con 13 que con 12 ya íbamos bien Un puntito más para ir sobre seguro y, y bueno ya está Los tiempos no yo no bajo del 52 Y soy de los que más ha rodado Es que no lo entiendo Venga, a ver quién viene por ahí. Viene Alberto Puig. Rob Rob 72. Dice. Hombre Rob. Buenas noches, Franicia. ¿Qué dice tío? Aquí estamos en Bazus. Ese nos da esto como el culo, la verdad. Se acercan Quédate, por me voy, a de de a a me voy a enganchar a Reita Cazagua. Me voy a enganchar a Reita y lo voy a esperar. Temperatura de neumáticos buena. Bueno, me voy a enganchar. Voy a intentar engancharme a Rita Cazagua, ¿vale? Diez segunditos para que fondo. Bandera verde en el tercer sector. Venga, tiene que venir por aquí. Ah, claro, el coche es un cochazo, tío. De verdad que, ¡hostia, hostia, tío. Bandera azul. Ya me despita. Qué mariquito. El pilo que se posiciona detrás Ah, con 13 va muy bien. De... Bueno, a ver si. Antes lo digo y antes me estampo, pero bueno. si sí, no, sí, Veníamos de, 10, de a la de al 10, o sea que. Suspensión. Mira, la suspensión se ha jodido un poco no hemos puesto a dos ruedas, creo que no sé ya si tocarle el control de tracción. Oh. <risa> hemos salvado y el muro, no sé ni cómo, eso en carrera hay que intentar mantenerse en pinta, por si no, reventamos el coche y, y nos lo cargamos, ¿tú? Nada, pues nosotros tenemos que ir con la idea de pasárnoslo bien y, y sobre todo eso, intentar El que se adelante, rodar en 52. De, Madre 50, 50, mía, Alberto, pues un Qué máquina, tío. lanzada terminando la vuelta lanzada y ahora ya empezamos la vuelta cronometrada la temperatura de los frenos es buena Va, a ver si el tiempo que tenemos me parece que fue con 12 de ala que con 12 y 13 de ala no creo que se note ni siquiera al final de la recta ni en la velocidad apunta la diferencia Tiempo de vuelta 1.49.9 Venga, 1.49. Venga, el sector. Sector. Hola. Jesús, ¿qué? No, estamos una milésima, Diego y yo. 8.8.2.8.8.3. Centro, amarilla. Estuvieron 5 partidos que me dejo no de baja de aquí, Pero, uh, no, es que mm, no te diría tipo más o menos cómo, porque yo llevo la IS yes y prácticamente el coche lo llevo nervioso. y el No, no, es que no, este circuito no, que se no se me da vida. Más lento que la vuelta, ah. más rápida que se ha hecho hasta ahora. como que, bueno? Lo que trato de hacer yo con el coche de repente, ¿sí? no, es patinar un poco y en la montaña prácticamente saco, eh, saco todo, yeah. eh, está entre el límite en el pisar eh, gas a 70% y el coche rota lo suficiente como para no perder el control o para no irse supirando largo, entonces es como que un punto ahí. Posición bueno, ha mejorado esta a 51, pero en esta última ah, vuelta sí. es de 51. Exagerado la 60. diferencia. Me saca, saca casi dos hasta el momento. Pide meterle quinta, pero luego te viene la curva. Entonces, bueno, yo lo que hago es meterle la quinta, así, pero me voy largo o no tiene la misma aceleración que el cuarto. Quizás no sé. en el segundo sector así 1.6 segundos. 51 va a ser difícil la mantener la en carrera. 49-8. A ver, espérate, vamos a poner aquí orden. Oye, Jesús y digo en carrera está prohibido bajar del 50. Si lo hacéis, se os okay. sancionará como es debido. <ríe> Chacho, tío, no, no puede ser. No puede ser. No, es como te digo. Yo creo que funciona como el DTM 2016. Le quitas ala, pero tienes que aprender a llevarlo nervioso. Claro, sí. algo así. Este coche tiene truco, y es de los antiguos, entonces, yo ahora mi, mi Z base siempre entonces... sale a 10 y TC5 Y eso, eh, lo he probado con 26 litros El primero acaba Le de nervios, ya se va a poner poco, 1, 40, ya muy poco, ya muy poco TC también mm. eh. sí, 1.49 van. por ejemplo ahora mismo lo voy a probar con 12 litros a ver si se me pone nervioso Y si no, iré con hacer la vuelta cual ya será 26 eh, 26 litros así Espero que no se me ponga nervioso, si no... no sé. Como se ve, algún 49 en carrera se panea automáticamente. Ya está, está todo dicho. <risa> Hay que meterle el nido a, a la gente. carrera ni de coña. Eh J. Camaño dice, ahí hay, hay sanción al canto para todo dios. Piego <ríe> truitas en carrera en carretera o carrera, no bajo del 50. Y le digo, tú baja y comprobamos lo que pasa. <ríe> Madre mía. Vueltito. Qué cabrones. Si bajas uno 50 los tienes. La sí, finalizado. pero a Además, ya es psicológico. Ya es que este circuito, yo, yo, yo creo que es circuito. Que es psicológico. Madre mía, qué mal, ¿no? Eso que estamos poca gente. Si estuviéramos más gente, si estuviéramos, no sé, una parrilla de 20, 30, estaría de la última. Mira, aquí salió el primero. Eso está bien. <ríe> eh, vamos a dejar que salga esta gente. 13 de ala, bueno, ya está. Así que esto es correr y correr. Y 50 litros, así es que, claro. 50 litros, a no, no está. Salida libre, a fondo. Los frenos están fríos. Tómatelo lo tal. A ver, aquí tenemos delante a J. Hernández. Yo creo que va bien también. tenemos espacio tampoco aquí tenemos espacio joder macho ya roto bueno a ver cuánto cuánto me pide para 20 litros para 20 minutos joder. 20 minutos 39 vale vamos a poner 40 y poner oh, bueno, 41 42 vamos a poner 42 litros para la primera carrera luego habrá que subir a 50 y quizá ahorrar algo pero bueno Venga, vamos li. Ahora tendremos pista limpia, eh, efectivamente. Sal sin problemas, no hay nadie. Con los neumáticos fríos es brutal, ¿eh? se va muchísimo. pero hago lentísimo. Bueno tenemos combustible para rodar toda la clasificación, o sea que lo pues, suyo sería hacer eso, intentar rodar toda la clasificación. y mejorando los tiempos cada vez más. tres segundos, vamos a tener esa referencia. Ahí creo que tenía los mismos tiempos parecidos. Mejores, creo. Bueno, primera entrada pasada. O sea, nuestra curva pasada ya. Santi Martínez ha tenido algún problema y lo tenemos ahora un poco más cerca. ¿no? Antes estaba 23 segundos, ahora a 22. Porque hemos hecho medianamente bien el sector 2. Bueno, el sector 2. sector eres actualmente 0.7. Sin ninguna constancia eres en el sector en el sector, 2, ¿no? en el sector 2 estás perdiendo dos décimas. Y llevamos... No con el combustible cargado. Bueno, no está mal. A ver si nos podemos concentrar un poco y mejorar ese tiempo, ¿no? Pero por lo menos en carrera mantener esos 51 bajos en alguna puerta intentar llegar a 50, no sé. En el primer sector ha sido 0.37 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. ahí nos vamos a Andrés Rojas también ha mejorado los tiempos que estaba haciendo antes. Y bueno, yo ahora no sé, voy con el coche más escogido, más, más seguro, más, más agarrado, no sé cómo decirlo. Venga, a ver si pudiéramos quitarle esa quinta plaza a Andrés Rojas, yo creo que va a estar complicada la cosa. ahí nos hemos ido largo y hemos patinado un poco. El 6, acabas de hacer tu mejor tiempo de vuelta. Venga, pues bueno, pero ahora no me veo tan bueno de, con respecto a Rey, te agua un segundo y medio. O sea que, que nada, no hay nada que hacer. Vale, pero ya le voy pillando yo el rollo a lo que quiero, la pista de mí. Porque me, me pide el circuito, vamos. Bueno, hemos empezado el directo un poco llorando. Y esperemos que no terminemos llorando esto. Bueno, no hemos roto, vamos a continuar. posición sexta ¿eh? de todas formas hemos mejorado nuestro tiempo pero andrés rojas también y diego troitas yo tengo creo que to no, todavía no le ha salido la vuelta buena que él quiere y esta yo la hago en tercera no sé si sería más rápido en segundo yo creo que que se ralentiza más el coche. Claro. La diferencia que tienes ahora es de 2.2 segundos. No vas constante. Vale, vale. Ya me estoy pillando yo el rollo pues también quizá. a algunas curvas. Quizá. Quizás en la bajada la última curva dejar correr más el carro. Sí, dejarlo correr más, pero es que no sé, no, no, no me pillo. como son curvas ciegas, esta también es ciega, ¿no? Que no sé exactamente. No sé, que es bastante complicado, ¿sabes? Sí, llevas razón. De, de, de, en lo que acabas de decir, en, eh, en esos pequeños detalles es donde se mejora el tiempo. Dejas correr el coche, no levantas totalmente el pie del gas, eh, ¿sabes? Dejas de correr el coche, efectivamente. Buah, mierda de la en realidad. ¿no? En estadiza. Buah, es que, claro, es que si entro un poco más pasado, un pelín más pasado... Al girar ya, como está frenada y cuesta abajo, se te comienza. Pero que sí, que sí, que va por ahí los tiros. Mira que tengo ahí, yo creo que podría llegar al tiempo de Diego Troitas, que ahora mismo todavía no está mejorando. creo que en el texto hemos visto que podía mejorar yo tres décimas o dos o tres décimas, se puede mejorar el tiempo he hecho. Hay que practicarla quizás para salir con más power. Sí, ahí en esa curva se trata de.. Cuanto antes salga acelerando mejor. Ahí oh, he ganado mucho, tío. Comiéndome el pie, haciéndola ahí muy sucia. En la curva, y hemos ganado muchísimo. pero la, la vuelta creo que me la cuenta como buena no, no, no sé, sí, sí. venga, vamos a echar el último intento, a ver, bueno, le da la suspensión la a las llevo, tocar. nada, es, es, es, muy, muy, es muy buen tiempo, muy buen tiempo, esto, salimos a mitad de tabla, es muy buen tiempo, tenemos margen de mejora, fijaros lo que es concentración y poco a poco y haciéndose con la pista y bueno, 49-3, 49-3, bueno, esto que es tío. 29-3, o la, la estoy jugando. eh? <risa> Wiltito dice, los tres primeros descalificados. Efectivamente, los tres primeros descalificados, Jesús. Lo siento mucho, pero si quieres correr hoy, en te va minutos. a tocar correr sin clasifica. <risa> y Rubén también y Troy porque se ha cortado porque le he dicho que lo baneaba que lo sancionaba y se ha cortado pero ahí está míralo el cabrón 49 9 también venga tío pues nada un segundo y medio de la cabeza Madre mía. Uf, su tercer sector es brutal de Diego sí porque irá con no sé si irá con poco no o... no no lo ha clavado es que la curva del herping para la bajada a la recta el coche desliza, pero es un punto tan pequeño entre perderlo totalmente o meter primera, plancharlo y salir como un cohete. No. Y tienes toda la recta. Yo ahí perdí. Estaba debajo de mi mejor tiempo, o sea, por arriba medio media décima y mejoré. Pues, clavando las últimas curvas, las tres. No sé, he un poco. Me, me, me... Antes, al principio empezaba a hacer 53, luego 52 y he bajado a 50, pero. Pero vamos de ahí a, a, a lo que estáis haciendo vosotros. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Tendría que mirar a... No sé, a Rita Cazagua a ver lo que está haciendo. Nada, están vosotros. Rubén Conchuela también. Diego a Diego Troitas le ha costado... Le ha costado bajar a ese... A ver, se ha hecho varios intentos y no, no, no lo conseguí. Hostia, pues Diego si venía mejorando en esa vuelta la han jodido vivo porque creo que no llega a pasar por línea de meta. Ah, mira, está retransmitiendo también Rubén Conchuela. O sea, en, el, en su canal de Twitch, Rubén Conchu, creo que es, sí. Y nada, pues quien quiera pasarse o, o podéis incluso hacer el multipantalla con, con el Twitch, se puede hacer multipantalla de esa, creo. O te abres dos navegadores y, y te pones el auto directo si quieres. Bueno, eh, un warm up de carrera de. Que son de tres minutos, ya llevamos. ya quedan dos minutos. Recordar que estamos en dos minutos para finalizar. En Bazus, laguna, eh, laguna Seca de Montpanorama. ¿A quién hay por aquí? Mira que veis, está por aquí robando. baja esta cámara. Esto. ¿Con medios? Eh, Kevin a lo mejor sí ha cogido medios. Lo suele hacer en alguna carrera, no sé por qué, pero... Bueno, llega mejor al final al tramo final, pero bueno, pierde mucho tiempo. De todas formas, tampoco te fíes mucho de, de los neumáticos que pone ahí, porque eso está un poco loco. No, Kevin Fernández lleva hablando. Ahora lleva hablando. Aquí pone que lleva hablando, no lo sé. Bueno, voy a... Queda un minutito, voy a ir a, a mear y... Y venga, empezamos la carrera. acabado, bandera cuadros el 7. Terminado el warm up. No hemos probado la salida, tío. Ah, bueno, este tiene la control, ¿no? En eh, Jesús creo que sí, los control, tiene la control. Vale, vale. ¿Cuántos litros va a poner? 42 he puesto yo. Son 11 vueltas, ¿no? 12 creo. 12. No, bueno, ah, bueno. no sé, yo voy a cargar todo, yo voy a cargar todo en full. Vale, bueno, yo pongo 45 y voy sobra. Eh, nada, pues venga. Bueno, pues haremos uso del Launch Control, que no sé por qué estos coches tienen Launch Control. Ahí hemos usado el botón de baneo. STBN72. <risa> ya te digo. Dice. <risa> del King, Coño, del Frank creía que la ibas a comentar, jajaja. Ja, ja. No, tío. La estoy corriendo, es que estamos muy pocos y. Muy minutos. Bueno. Sobre todo divierte. Bueno, empezamos esto. Venga, venga, a fondo. Ahí había uno que no ha usado el launch que. no ver cómo son los picharracos estos el, Ese que el 72 Visto. vamos Venga, gracias Esteban no uy nada más que no me lo llevo Diego me iba a llevar puesto a Diego Está pisando el freno para que frene yo un poco antes y que casi me lo llevo puesto, ¿verdad? Por el DRS. ¿A no veo bajar Rubén? Creo que ha sido el que no. Que ha salido fatal, creo. Venga a ver si no perdiéramos mucha tela de Diego. Pero ya sabemos que va más rápido que nosotros. A ver si pudiéramos darle caso. De momento ha salido fatal en esa en esa curva, en esa última curva, bastante importante de salir bien. Ahí vamos pegados y mantenemos el, el rebufo. Bueno, y Jorge Hernández, súper fuerte también por detrás, eh. me está cogiendo bastante pelujo pequeño fallo de Diego, nos hemos acercado a él por eso mismo. los de delante van súper rápido no. venga a ver si pudiéramos acercarnos un poco a diego tener rebufo y separarnos lo suficiente de jorge hernández para que no tenga el rebufo ¿verdad? Diego está rodando bastante más rápido que nosotros Pero bueno, lo estamos manteniendo Lo estamos manteniendo en la parte Justo detrás y tenemos re un fuego Pero estamos aprovechando bien. Bueno, buena batalla que estamos En esa vuelta hemos rodado en 1.51, a ver si pudiéramos mantener ese tiempo, pues lo veo muy difícil. Pero bueno, gracias al rebufo de Diego, yo creo que, que sí. Y por detrás parece que Jorge Hernández ha tenido algún problema. Este sector siempre nos acercamos un poquito a Diego a Troitas. Oh. Oh. Pequeño susto que hemos tenido ahí, ¿eh? Cuidado. no va a tener rebufo ahora hay que andar muy concentrado y mira estamos mejorando el tiempo pero él ahora está rodando en unos 50 vamos a subir venga venga mientras no nos separamos mucho bueno, que sale mucho mejor, tío, de la, de la curva esa. A por el podio vamos. Qué va, que va No lo veo yo eso. No vamos a tener aquí en cuarta posición. Y tenemos, mira, tenemos detrás a, a pilotos como Rubén y Andrés Rojas, que sé que estaban rodando más rápido que nosotros. Y Santi Martínez creo que también, y José Hernández yo creo que también. O sea que. Si nos mantenemos aquí está muy bien. fatal esta parte nos bueno, saca ya casi dos segundos Diego nos estamos distanciando mucho la uno de la otra. por detrás traigo allí Buah, lo que traigo o sea que hay que atento también para no tener ningún incidente y fijaros dónde nos meteríamos, nos meteríamos en nadie y atrás con todo lo que viene y que viene súper rápido también. estoy rodando en 1, 51 y, y diego ha hecho 150 ¿no? venga vamos a concentrarnos y vamos a intentar ir recortando de poco a poco a diego a ver si se pudiera si se, pudo, si se pusiera nervioso que si mantenemos nuestro mejor tiempo que va a ser difícil podríamos estar ahí mantenernos a esta distancia que bueno que al más mínimo error de diego tenemos alguna oportunidad ¿no? ahí hemos salido muy mal de la última curva hemos salido fatal ¿eh? wow, vaya cochazo tío vaya sensaciones que te transmite el cochazo este Venga, estamos rodando a nuestro mejor tiempo. El que va adelante te lleva un tiempo de 1.3 segundos. A ver, tío, es que Diego es, es un martillo, ¿eh? Como el tío, no, es, el tío no... Tiene el más mínimo error. Al principio tenía tenido ahí un pequeño... No, bueno, me han acercado un poco. si seguimos así concentrados yo creo que tenemos alguna posibilidad de alcanzarlo vaya bueno, no penalizamos mucho apresa, esa curva hay que, que hacerla perfecta para tener luego bastante velocidad punta nada diego nos mantiene la distancia esa en ¿eh? un segundo y medio más de un segundo y medio muy difícil acercarse él también está tirándole para pa ver si llega a los delante pierdes dos décimas en el primer sector ya se aprecia el desgaste en de los dos neumáticos de la derecha te lleva un tiempo de 1.2 segundos. Es que pierde tiempo, ahí en, esa, en esas lazadas pierde tiempo, Diego. O que el delta en ese momento, no sé, te acerca un poco más. Diego se nos está yendo en ¿eh? dos segundos. Ya imposible, tío. siete minutos ya para que termine esta primera manga. Y de momento, bastante entretenida. Aunque no estamos consiguiendo gran cosa. Al final, cualquier carrera te sirve de experiencia también para. Dominar ya, ya. Dominar mejor el coche para.. Cuanto más pases por la misma curva, pues mejor la harás, digo yo. ¿Tienes 10 minutos de gasolina? Mira, estamos rodando en 51 y medio. Alberto Puig también, Jorge Hernández también. Bueno, Rubén Conchola yo creo que he tenido algún problema, Andrés Rojas también, décima posición. Todas estas curvas son trazadas. a saberse la trazada y intentado hacerla claro Buah. atento bandera amarilla en el segundo sector segundo sector con bandera verde mira estaba en batalla Jesús y Rey Parece que el ahora se está distanciando un poco, está ya a medio segundito de, de La resuelva. diferencia en el que está delante va aumentando. Y está ahora, 2.3. Sí, a, y a Diego eh, eh, lo ve imposible acercarme. Al principio, en las primeras vueltas, he visto que podía mantener ahí el ritmo, pero que va muy difícil. cuestión de estar muy concentrado, intentar rodar al, más, al máximo nivel, en nuestros mejores tiempos en unos 50 altos, pero eh, dificilísimo porque al final así de esa manera tenemos más posibilidades de tener incidentes en este, en este tramo que es tan complicado. Ya se nota el desgaste en los cuatro neumáticos. Al final no hay en el... ningún es el... eh, arriesgar más todo uno con bandera verde para ir más rápido lo cual te hace tener más posibilidades de tener pequeños fallos o incluso irte contra el muro ¿no? joder tío al principio lo estás haciendo mejor esta curva y perdiendo lo más grande ahí. Bueno, por detrás no tenemos ninguna amenaza, de momento se mantiene Jorge Hernández ahí a 9 segundos, casi 10. Y podemos ir un poco tranquilos por ese aspecto, pero por delante cada vez se nos está yendo más Diego. Aunque ya creo que queda dos vueltas, ¿no? Sí. Bueno, ahora son las vueltas también de no tener ningún fallo vale mantener la velocidad y tal pero atento ya no hay incidentes no tenía ningún fallo el el mira como rey por ejemplo sí un lagazo a rey sí, sí que eso no pero parece que ha sido un lagazo ha sido no. claro que claro, es un lagazo solo Bueno, pues nada, intentar mantenerlo, ayudarnos del reufo y poco más, porque.. Y conté con esa, intentarlo, ¿eh? Por lo menos mantenernos para lo del reufo. El tema del reufo no, no vendría muy bien. Pero va a ser difícil seguir a Rey Takazagua, a no ser que tenga pequeños fallos como tenía ahora mismo. a 8 décimas no creo que tengamos nada de elfo de hecho él, él ha sido el que nos ha dicho que llevaba el ala al 13 y le hemos copiado el ala le llevamos también nosotros al 13 Va, yo voy al límite subiendo por las paredes. Bueno, última vuelta. Nada, nada, se nos va, se nos va. Bueno, pues posición ganada para tanto para Jesús como para Diego Troitas por el pequeño fallo que ha tenido Rita Cazagua o el lagazo que le ha pegado el. el la conexión. yo le estoy viendo aquí el pin y lo tiene a 40 y pico o sea que no lo tienes nada alto. No. bueno a ver si ahora me acuerdo de echarle un vistazo a la goma a ver cómo está cuando llegan en 20 minutos por si tengo que tocar algo del setup ahora no es momento para mirar ponerse a mirar la goma. asegurando ya no quiera ningún susto venga pues terminan los 20 minutos ahí está ya la finalización de los 20 minutos de carrera y ahora ya en cuanto pase de jesús huerta que es el primer posicionado terminará la carrera De verdad que no sé cómo pueden ir tan rápido, macho. Pero bueno, después de 20 minutos, Jesús que rodaba muy bien, está a 5 segundos que no necesariamente... No, no. Ah, te, chocas, ¿no? Estrella. No. Estrella la montaña te he chocado también. Hostia, no me he mirado eh? los neumáticos, tío, pero bueno. Buena, buena. Ah, está bien. Que reíba fuerte, ¿no? Okay sí, lo, me iba distanciando ¿eh? 2,3 2, llegué a estar y de ahí en la bajada de la montaña no sé qué pasó eh, luego lo tuve un segundo me comencé a distanciar otra vez pero luego fallé en la chicana esta, la última ah. la, antes de la última curva y ahí pues lo dejé pasar porque ya estaba ¿no? Y no sé si era por el daño sumado a las gomas que estaban pues calientes, ¿no? supongo que el coche ya no se me comportaba de la misma manera en la bajada y ahí estaba nerviosísimo de perderlo a cualquier momento Pero por lo demás ha estado todo normal en la carrera logré voy a hacer eh? Ah, 49, ay ah, mira hice mi mejor tercer sector, bien En sí, 49-7 dice ¿Sí? Sí ¿En carrera? Y luego... Sí, en carrera Y luego oh, hice un... planeado. ¡No! <risa> 49-9 y ahí empecé a hacer 50-50 por el daño no sé igual cuánto hubiese llegado porque las ruedas sí creo que jugaron un papel más importante que el daño que, que tuve Mira, las ruedas yo no las he notado tampoco que vayan a menos, o sea, no sé No sé, o de repente No sé, es que yo deslizaba en la en la siguiente recta a la bajada de la montaña, después de la montaña esa de herping, de bajada, deslizaba sí. bastante la parte trasera y de repente ahí Sí, de delante es verdad lo que nos decía tito que, que que delante había pique. Ahí habéis tenido una vuelta buena, rey y tú. Sí, sí. Delante estaba.. Diego iba muy constante. Yo las primeras vueltas he intentado mantenerle el rebufo pero no.. al final se me ha ido. Y estaba rodando más rápido que yo y no sé qué habrá pasado pues con santi martínez que iba más rápido que yo en clase creo con jorge hernández con con rubén con y con andrés rojas ah, ah alberto puig también iba más rápido que yo creo en cual línea ¿eh? no sé espero que hayan tenido buenas batallas también por, por ahí por la parte intermedia de la carrera y y nada, warm up, eh, bueno, yo voy a aprovechar para hacerme un cigarro y ahora vengo en dos minutos. Ha finalizado la sesión, el cuarto. Bueno, tiempo. Venga, vamos al lío. A ver en qué posición salimos. Ahora es parrilla invertida, la segunda manga. ¿Vale? Son de 25 minutos en vez de 20. Hay que gestionar un poco el combustible. Y. parrilla invertida de los 10 primeros. O sea que salimos séptimo. Vale. Poner, sí, bien, tío, ¿eh? no sé si poner 12 de ala, ah, hostia, el combustible a tope. No sé si poner a, con 13, con 13, hemos ido muy bien. ¿eh? No sé si poner 12 de ala venga vamos a jugarnos las llaves tú de 12 a 13 no creo que se note casi nada pero bueno eh... venga sí vamos al día 25 minutos tranquilo la carrera es larga verde verde verde vamos que viene. viene como un tiro A ver si pudiéramos prepararnos el adelantamiento con, es con Jorge. Que va abajo ya vivo, tío. Y además ahora creo que tiene rebufo también de, de Andrés Rojas, o sea que. Bueno, por lo menos mantenernos aquí. Viene por detrás también Rey que viene fuerte. Mira, vamos a intentar ahorrar, ahora que estamos aquí detrás de Alberto push vamos a intentar ahorrar un poco Con el rebufo, cambiando un poco antes Ahí está Andrés Roja, lo bueno que no hemos quitado a, a Rey de Cazagua de detrás. A ver si nos pudiéramos acercar un poco a Andrés Roja y, y coger rebufo para poder sí, sí, sí. En el Santi Martínez que ha tenido ahí un pequeño inconveniente, una salida de pista, un off track. son las vueltas perfectas para, para intentar ahorrar la gasolina que nos falta santi porque se va a ir del cochería traemos de atrás a rey agua que viene súper rápido y delante hambre roja a ver si pudiéramos meternos en su rebufo antes de, sí, de que, que nos dé caza rey Vamos a un poco. Nos viene bien para.. para poder llegar a la a meta. Sigue sí, así, que más bien. Posición 4. Ahí tenemos rebufo de momento. Vamos a cambiar un poco antes y así.. Solo avanzada, creo que voy a avanzar ahora aquí, un poco así. R Hombre Roberto, ¿qué dices? Venga. R Hill Whoops Love caps Capsule. más que nada para ahorrar un poco, ¿sabes? Porque me falta un de... me falta un poco de guay Jesús puerta viene por detrás también venga ahora tenemos distancia suficiente como para pillar rebufo de Andrés Rojas creo y rey Cazagua de nosotros también y Jesús de rey madre mía estamos unos cuantos venga ahí también seguimos ahorrando combustible para para llegar a la meta, antes de nada, estudia sus movimientos. Pues sí que es verdad que Alberto Puch se me está yendo ya. Continuamos con Rehuso Freita Cazagua creo que lo, lo acaba de perder Y continuamos ahorrando un poco de, este tío? de combustible también Acaba de levantar Rita Cazagua, ahora creo que sí, paralelo. Perfecto ahí en esa curva. Cosa que yo no. sector 2 ya tiene bandera verde el piano Fue con el coche ratísimo voy a ver si lo reparto bueno buena batalla que estamos teniendo aquí Andrés y yo la verdad es que ahora con el fallo sí, ese no, ¿no? se me ha ido un poco y, sí, y Jesús también venía se, por, se, por ahí sí. atrás venga parece que me estoy acercando otra vez que circuito rookie, si sí. circuito rookie y super rookie vamos no, <risa> vamos a concentrarnos que, no, es que estamos dice. haciendo bien por el no. punto se ha salido ahí un alberto pues pero sí qué putada venga nuevamente tenemos rebufo pero bueno, nada roja rojas se está sí, defendiendo no se está muy bien y, y está rodando bastante regular no está teniendo fallos estamos teniendo una preciosa batalla aquí con él aquí venimos lanzados pero que podemos no hacer ahí está guau wow. como me ha costado adelantar a Andrés Rojo de verdad venga pues Rubén consuela tampoco está rodando en su mejor tiempo lo estás haciendo estupendamente 0,4 litros que nos van a sobrar. a ver si.. Si mantenemos esos litros ahí para poder llegar a la línea de meta. Y bueno, a Rubén Consuela creo que le estamos recortando un poco de tiempo. Y por detrás una situación espléndida para nosotros que es que Andrés Rojas le está se le está poniendo difícil a, a Rita Cazagua esperemos que que sea por bastante tiempo <risas> y bueno eh... Rubén Consola yo creo que está rodando rápido también no, no se le ve que, que tenga ningún problema ni nada ahora veremos los tiempos de vuelta nosotros estamos intentando rodar en 51. Mira, es la última vuelta en 51.6. Que ha sido la mejor vuelta, o sea que... Tampoco es que estamos rodando demasiado rápido. Pero bueno, tenemos que ahorrar un poco, ¿eh? Quedan 10 minutos. A Rubén lo tenemos... A... Mira, acaba de hacer unos 51,7. Es que que nosotros. 4,6. Bueno, va a estar muy difícil. Yo creo que está más cerca Reyta Cazagua de cogernos que, que nosotros de coger Roberto Chuela. <risas> está rodando un poco más rápido pero claro pero conlleva gastar más, más combustible el que se posiciona delante te lleva un tiempo de 4.5 segundos Ah, vale, ha sido tú, Jesús. Madre mía, me pensaba que era propio. Pues, pues, una zona conflictiva, ¿eh? Para trompear, ¿eh? Jesús. Sí, la verdad que sí. Sector 2 con bandera verde. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Jesús, del gobernón está rodando muy bien 51.8 no vamos a poder acercarnos mucho más. Le quedan 10 minutos de combustible. 7 minutos, 8 minutos más ha dicho para mantener a la reyita cazagua a raya. La tenemos a 2 segundos con 8 y va a estar jodida la cosa. A un tiempo de 3.0 segundos el segundo sector eres C a diego también diego hasta tiempo, Rita Cazago, el también el de también la Ven y yo, yo creo que estamos probando casi igual. Quizás él vaya un poco más rápido. Si sí, 51-3, todavía yo no lo he hecho. El tiempo de vuelta que has hecho es de 151.54. El segundo sector lo has hecho 0.6. Más lento que la vuelta más tarde Bueno, pues por lo menos no tenemos detrás a jesús ni a rey ni gente que de verdad nos puede nos puede quitar las pegatinas diego está también está lo veo de lejos bueno, buena posición ya para para ir pensando en llegar a meta y con el coche entero que no está pidiendo, o sea que nos sobran cero contra el litro nada más, lo cual podríamos ir intentando ahorrar ¿no? un poquito más para llegar sobra. está siendo muy regular no está teniendo ningún, ningún fallo 5 minutos Mira, estoy viendo el soft el soft de la sala que es la, la media de rating que hay de los participantes en el servidor y el soft es 1.91 que es bastante alto estamos Diego y yo que tenemos bastante rating en el tema del arranque y yo creo que eso es lo que sube bastante Sí, mira diego tiene el 214 y en un tiempo de 5.0 en esta vuelta es el tiempo de 1.51.77 y en yo tengo 2.19 está siendo regular de, de rating en los ranques o sea que, que eso es lo que prácticamente sube el soft de la, de la sala ¿no? Qué pena que por falta de ritmo en la primera carrera no, no hemos podido disputarle ahí la posición a Diego porque íbamos a tener una buena batalla. Ahí entre Diego y yo no lo, no lo hubiéramos pasado. Dos. En el primer sector eres 0.4 más lento en comparación con el mejor tiempo. Bueno, 0.2, o sea que hay que ahorrar. Está pidiendo, está pidiendo, no, pero que nos va a sobrar muy, muy poco. ¿va? Vamos a llegar casi sin poder acelerar la línea de meta. Bueno, Rubén está en unos tiempos muy regulares que no vamos a ser capaces de llegar a por él. Entonces, voy a intentar en estos tres minutos. Llegarse a mi salud a mitad, eso para empezar, que es una carrera de 25 minutos y quieras que no siempre. cuanto más minutos sea, más posibilidades de ahí de, de tener incidente. Mantener el ritmo que está bien. Tenemos a Diego Troitas que ha adelantado a Jorge Hernández, está ya en tercera posición y lo tenemos a 7 segundos y no hay que despistarse tampoco. El más mínimo fallo nos pondría en peligro a P2, que tenemos ahora mismo. Y... Y nada, intentar ahorrar un poquito de combustible para llegar sobrado. Estoy cambiando un poquito antes. Va. Ahora en esta recta llego a meterle incluso la sexta. Aquí no hace falta porque en quinta llega bien a final de recta, pero bueno, le me meto la sexta y ya que nos ahorra un poco. Aquí en bajada nos remota el coche y va levanto un poco antes de la de las curvas intento levantar un poco antes de las curvas para ahorrar un poco más de combustible todo eso al final se tiene que notar dejar dejar ir el coche un poco más y bueno ya intentar mantener en pista y hacer ninguna tontería y ah, se ha pasado Rápido la manga 2, hemos ¿eh? no tenido ahí un inicio de carrera un poco con... un poco estresante, ¿no? Porque íbamos. Uy, uy, uy. No hemos puesto en three wide ahí en la primera curva, luego en la curva 2. Yo me he pasado con respecto a Jorge Hernández, creo que sí, sí. Me pasa un poco, luego él ya ha seguido para adelante. Atento, queda muy poca Pero bueno, me quedo con los adelantamientos que con Jorge Hernández y con Andrés Rojas, que creo que sido bueno, Con Andrés Rojas nos ha costado muchísimo adelantarlo, va muy bien de ritmo. Y hemos tenido un intento, nos hemos separado un poquito de él, luego lo hemos conseguido alcanzar con el rebufo. Al final es vital el, el tema del rebufo para dar caza al piloto de delante. Bueno, pues parece que el Rubén también se la toma un poco tranquilo, estamos prácticamente en el, en el mismo tiempo, con sea, la, la misma diferencia que teníamos al principio. Y Diego Troitas viene subiéndose por las paredes. Diego Troitas nos viene recortando dos segundos por vuelta por lo menos y si hubiera cinco minutos más de carrera seguramente nos daba caza y nos podría adelantar. Vamos a intentar terminar esta vuelta bien, que tenemos ahí 0,3 litros de sobra. Tenemos de margen 5 segundos con respecto a Diego, o sea que. Nos da igual levantar un poco el pie en no portada de seguro. Vaya hombre, cuatro incidentes de carrera. Bandera amarilla en el sector. sector con bandera verde dos litros de combustible te quedan en el depósito dos litros de combustible quedan en el depósito dice el colega o sea que el cuarto se salió de la pista en el cucharón. segundo sector ya en verde o oh, diego troita digo andrés Rojas parece que se ha, se ha salido de la pista pero bueno en los tiempos estoy viendo que mantiene el coche en pista o sea que que continúa a tener un susto a tener un susto bueno, últimas curvas. Llegamos bien de, de chofa. Y Diego Troitas ahí recortándonos tiempo. Vamos. Ya os digo, dos segundos por vuelta, por lo menos, porque lo teníamos a siete segundos. Cuando adelantó a Jorge Hernández, creo. Ah, muy bueno, muy bueno. Sai tra Jesús, ¿qué tal? Último. <risas> bueno, pero... ¿Te lo has pasado bien? ¿no? Ah, ¿cómo? ¿Ah? ¿Te lo has pasado bien o no? Sí, sí, sí. O sea, cuando reparé el coche otra vez, sí, estaba divertido. Bueno, el manejo del coche, digo. porque de ahí ya mi carrera ya no era con nadie, era disfrutar la montaña y demás. Pero sí, sí, sí, sí, está bien. Bueno pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Ha estado bastante bien las dos mangas. Eh, recordaros que nada, que el jueves que viene tenemos eh, La tercera ronda de la Funny Cup eh, de este campeonato con los Hit Icons Icon. Estáis todos invitados, y quien quiera participar ya sabe que hay plazas. Eh, en el circuito de Imola, ¿vale? Va a ser tremendo ese circuito con estos coches. Va a estar muy divertido. Y, y bueno, mañana tenemos la Open Series que a partir de las 10 estaremos por aquí también con los high high clean icons pero en este caso los, los bmw Youth. Nos estamos pasando también muy bien es un formato diferente en vez de dos mangas de 20 y 25 son una carrera de 40 minutos eh, hay que pasar por voces para para no llega el... las gomas creo que sí llega pero lo que no llega es el depósito y nada, gente, saludaros a todos y gracias por compartir esto con nosotros. Y nada, nos vemos mañana. Venga, hasta luego.